Luego de que empleados del ayuntamiento de este municipio se rehusaran a iniciar sus labores en la mañana del jueves, exigiéndoles sea garantizado el pago del sueldo 13, regidores realizaron una sesión extraordinaria en donde el regidor Miguel Ángel Díaz Alejo alegó había resistencia a entregarles informaciones. Ante la solicitud del regidor Díaz, su homólogo por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD Franklin Antigua. Dijo su actitud le sorprende, ya que en la gestión en la que estuvo en la presidencia de la sala capitular lo aprobó sin ninguno de los requerimientos que hoy exige. Pero quiero recordar a los señores miembros de la prensa que están aquí, que este mismo préstamo también se hizo en el año pasado. Sin eso, y se concedió lo más fácil y todos los vehículos estamos de acuerdo, ahora veo que el mismo préstamo... Ahora necesito una serie de cosas, pero parece que es más una práctica personal que es verdad lo que necesita, porque el mismo préstamo se hizo, la señora Daniela, que es la ley financiera, nos trajo todo y que esos documentos no están aprobados por el perdimiento del colega Miguelín, porque me extraña ahora que él diga que se pudo haber aprobado igual, sí. Si Necesito como otra vez, en la primera sesión que hicimos, ya se hubiese estado aprobado y que se sepa que el dinero no se usó. Cordero, NTN, su noticiero regional.